Muchísimas gracias, señora Guzmán, por Izquierda Unida-Los Verdes. Buenos días a todas y todos los presentes. Agradecer que estén acompañándonos en, en esta conformación de la nueva corporación, máxime en un día como hoy, en que podían estar en la romería y, sin embargo, están aquí. Dar la enhorabuena desde Izquierda Unida, al que eh, ya es eh, nuevo, de nuevo alcalde, Fernando, enhorabuena. Eh, empieza de nuevo una legislatura. Desde Izquierda Unida empezamos con la reflexión y la autocrítica de no haber convencido a la ciudadanía. Sobre todo a la ciudadanía desencantada de la política de que todos los políticos no son iguales, de que se pueden hacer las cosas de otra manera, de que hay otra forma de hacer política. Pero es tan bonito, según nosotros, el proyecto que defendemos, que no nos vamos a rendir. Reponemos fuerza, reponemos entusiasmo y aseguro al pueblo de Coín que durante estos próximos cuatro años vamos a seguir trabajando con las mismas ganas con las que lo llevamos haciendo durante los últimos ocho años. Pero, además, vamos a seguir trabajando con la misma transparencia, el mismo respeto y la misma coherencia con la que lo hemos hecho hasta ahora. Hay temas en los que nos comprometimos en su momento, como la depuradora para Coim, las canteras, la rehabilitación del casco antiguo, la reactivación económica de nuestro pueblo, la participación ciudadana… temas que siguen en el mismo punto en el que nos lo encontramos hace ocho años o en peor situación. Tenemos que seguir trabajando por todas estas cosas, pero sobre todo tenemos que seguir trabajando por enganchar a la ciudadanía en la política porque no miren para otro lado, porque tengan realmente voz y voto, porque la Corporación Municipal está formada realmente por las personas que representan al pueblo. Para la democracia participativa entendemos que queda mucho por hacer, pero qué mínimo que una democracia representativa. Desde Izquierda Unida consideramos sinceramente que ningún grupo político de los que estamos aquí puede estar satisfecho realmente. Cada uno de los cinco grupos políticos que van a formar parte de la corporación municipal efectivamente representa a una parte de los coinos y coinas. Pero al final las decisiones van a ser tomadas por un grupo que constituye mayoría absoluta con 4.300 votos de 14.000 votantes y de más de 22.000 habitantes. Nosotros y nosotras no nos sentiríamos satisfechos del todo con estos resultados como equipo de gobierno vamos desde Izquierda Unida en COIM a seguir instando y defendiendo un cambio de la ley electoral, cambio por el que no ha apostado ningún grupo político de los que han gobernado hasta este momento y vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas por implicar a la ciudadanía para bajar el nivel tan grande de abstención que ha habido en estas últimas elecciones municipales, que ha superado incluso la de las elecciones andaluzas. Vamos también a seguir trabajando porque todos los grupos políticos, a todos los grupos políticos se les escuche por igual, que partan de las mismas oportunidades en una campaña electoral, que no haya tanta ventaja para el equipo de gobierno en esa campaña respecto a los demás grupos políticos. Con un medio de comunicación público que, como tenemos, una campaña no se puede convertir, en un cúmulo de obras e inauguraciones por parte del equipo de gobierno y que no se escuchen los actos y propuestas de los demás grupos políticos. Vamos a trabajar por eso a sabiendas de que posiblemente cada vez se nos va a poner más difícil. Ahora viene la propuesta, según el programa electoral del equipo de gobierno, de disolver el patronato de Canal Coin, con lo que la poca voz que teníamos los grupos de la oposición posiblemente se eliminará. Pero reinventaremos y buscaremos los recursos para seguir trabajando por un medio de comunicación público imparcial. Hemos defendido siempre que hay que gobernar para todo el mundo, no para unos pocos. De la misma manera, ahora desde la oposición, defendemos que hay que trabajar para todo el mundo, no para unos pocos, y así lo vamos a hacer desde la oposición. No solo para las personas que nos han votado, también para las que han votado a otros grupos políticos y para las que no han ido a votar, para todos los coínos y coínas, pero no para contentar a nadie, sino para coín y para el bien común. En Izquierda Unida vamos a seguir siendo más que nunca una asamblea abierta y un grupo político abierto, hilo conductor de la información en doble sentido, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, del ayuntamiento a la ciudadanía y de la ciudadanía al ayuntamiento. Y digo más que nunca, porque con el tiempo y la experiencia hemos aprendido de gestión municipal, pero también hemos perdido los complejos que provoca en no haber gobernado nunca. Nos hemos sentido en estos últimos tiempos muy cercano a los colectivos, a los colectivos en los que no estábamos, que ya son muchos. Nos hemos sentido muy cercanos a coinos y coínas, y eso ya no hay quien nos los quite. Somos conscientes de que tenemos dos grandes compromisos. Uno, fundamental, para con nosotros y nosotras mismas, con nuestro ideario, con nuestro programa y con nuestros proyectos. Pero otro, importantísimo también, para con muchos coínos y coínas que nos han dicho, nos habéis vuelto a ilusionar con la política o hacéis mucha falta en la política. Al equipo de gobierno tenemos, en primer lugar, la obligación de transmitir lo que muchos coínos y coinas nos han pedido que transmitamos en el primer momento, que sigan trabajando al mismo ritmo que lo han estado haciendo durante los últimos cinco meses. También queremos transmitirle algo que sí parte de nosotros: si siguen trabajando, efectivamente, al mismo ritmo que estos últimos meses, estamos seguros de que en Coín se reactiva la economía a través de la agricultura y el turismo, tal como lo llevan en el programa. Pero también tendremos pronto un ayuntamiento totalmente transparente, con una importante participación ciudadana, tal como lo llevan en el programa. En este trabajo pueden sin duda contar con nuestro apoyo, de la misma manera que sin duda nosotros vamos a seguir trabajando por los proyectos que consideramos importantes y que no llevan en su programa. Ojalá la legislatura que nos espera sea una legislatura en que existan las diferencias razonables debido a nuestros principios ideológicos y los proyectos que consideremos prioritarios, pero en la que no nos dejemos llevar por intereses partidistas y pensemos en lo mejor para COIN, en la que seamos capaces de argumentar con coherencia y en la que la mayoría absoluta nos sirva para no escuchar a los demás grupos políticos y al pueblo. Esperamos que sea una legislatura en la que el pueblo quiera ser partícipe, porque tiene derecho a ello, porque los grupos políticos que hoy van a conformar la nueva corporación somos solo representantes y, como he dicho anteriormente, hasta esa representación hay que tratarla con prudencia debido a la escasa participación en las elecciones. Esperamos que por parte de determinados ciudadanos o ciudadanas se acabe de una vez con la intransigencia venida de radicalismo de derecha, como la que ha ocurrido esta mañana en este Pleno, porque entiendan que la transición se ha acabado ya de una vez. Y, por lo que ha dicho el propio señor alcalde, que no perdamos las formas ni desde el primer momento ni en el último momento. Desde Izquierda Unida vamos a seguir trabajando por una democracia de verdad, que es una democracia participativa. Vamos a seguir trabajando por una nueva forma de hacer política, porque creemos que es posible y porque la tradicional forma de hacer política ha hecho que la gente ya no crea en esa política. Y vamos a seguir trabajando por reactivar COIN y sacarlo de los 20 años que lleva de parón, porque creemos en el potencial y los recursos de nuestro pueblo. Por último, desde Izquierda Unida queremos dar la bienvenida tanto los nuevos grupos que se incorporan como los concejales y concejalas nuevos de todos los grupos. Los cinco grupos somos depositarios de una gran responsabilidad que supone grandes esfuerzos y sacrificios, pero también supone aprendizaje personal y grandes satisfacciones, que es lo que siempre ocurre cuando se trabaja de forma altruista por la comunidad, en este caso por nuestro pueblo. Gracias, señora Guzmán.